Ya nos metemos en el ámbito internacional, queríamos charlar de qué fue lo que sucedió en eh, Perú, en el país vecino de Perú. El Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra, acusado de incapacidad moral permanente. Para saber eh, también en, eh, de primera mano qué está sucediendo, qué sucedió y eh, qué pasó en estos días allí en Perú. Estamos en comunicación en este momento con Lucho Lozada, periodista de Radio Cutibalú en Perú, justamente. Uh -huh. Lucho, bienvenido. Aquí Rizo y Sofía, te saludamos. Bienvenido. Eh, miren, justamente uno de los problemas que se tiene en el Perú, es qué significa incapacidad moral permanente. Uh -huh. Uh -huh. Ese es el tema. Tal cual. Ese es el tema. ¿Qué es la incapacidad moral permanente? Eh, porque fíjense que en estos momentos el Congreso de la República, aquí ten, tenemos 130 representantes, 68 de ellos tienen denuncias en la fiscalía. Uh -huh. Entonces, eh, es un problema, es un problema esto de la incapacidad moral permanente claro. Y ahí han, han habido manifestaciones de transparencia, que es un organismo internacional y aquí en Perú también tiene sede uh -huh. En donde identifica cinco riesgos que se han producido en estos momentos en el Perú uno es que en estos instantes no tenemos ejecutivo y legislativo como tal y no lo tendremos tampoco en los próximos días, porque el presidente del Congreso ha terminado siendo presidente de la República a nombrar su gabinete, cierto es, pero el presidente del, del Ejecutivo, por decirlo de una manera, sigue siendo presidente del Congreso, por si acaso, ¿eh? según nuestra Constitución y nuestras leyes, solamente que ha cedido su poder momentáneamente a un tipo que además tiene 52 denuncias fiscales. Uh -huh. eh, Lucho, Lucho, ¿qué tal? Perdón que lo, que lo interrumpa como para adentrarnos un poco en el tema. Porque estamos en este caso hablando de Manuel Merino, que acaba de sumir hace 12 horas. Pero recapitulemos un poco para eh, entender, por lo menos en nuestra región, qué es lo que sucedió muy brevemente desde el momento uno. Nosotros el lunes nos enteramos, nos desayunamos, la noticia... De que Vizcarra ya no era más presidente. ¿Cómo fue? ¿Qué es eso concretamente? ¿Cómo, cómo se llegó ahí? Vizcarra no tiene bancada en el Parlamento. Uh -huh. No tiene no tiene ningún congresista en el Parlamento. Vizcarra, Martín Vizcarra Cornejo, llega a la presidencia porque el anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, renuncia. Uh -huh. Eh, pero la bancada de PPK no es la bancada de Vizcarra, porque Vizcarra era, era un invitado al partido de PPK. Entonces, Vizcarra llega en una situación complicada, con un congreso mayoritariamente fujimorista, que tenía mayoría absoluta, y hacía y deshacía. Uh -huh. Y la gente estaba solicitando que se cierre el congreso y Vizcarra también le conviene cerrar el Congreso porque tenía además una bancada fujimorista que estropeaba cualquier Juan, Juan. tema del Ejecutivo. Entonces uh -huh. Vizcarra cierra el Congreso y la gente aplaude eso. Luego Vizcarra le toca asumir todo el tema de la pandemia y las personas están de acuerdo con el manejo de la pandemia, aunque posteriormente, al sincerar las cifras aquí en el Perú, no sé si todos los países habrán sincerado cifras, pero más, pero más o menos, sincerando cifras, tenemos elevadas eh, cifras de contagios y muertes por el coronavirus. Muy bien. Pero desde que el Congreso nuevo se instala, eh, comienza una seguidilla de pretensiones de sacar a Vizcarra del cargo, siendo que no tenía Congreso, no tenía parlamentarios. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué el Congreso comienza una seguidilla de, de pretensiones de Bacara Vizcarra, casi desde que se instala el Parlamento. Porque hay personajes muy cuestionados en el Parlamento. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Fiscalización fue Contralor General de la República y tiene dos denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación. Y curiosamente lo eligen como presidente de la Comisión de Fiscalización. Él fue justamente, Edgar Alarcón, el que decide presentar unos audios que no pasaron por la Comisión de Fiscalización, sino que las presenta de manera repentina en un pleno congresal con la venia de Manuel Merino de Lama, que era presidente del Congreso en aquel momento. Uh -huh. Entonces, este, pero no eran pruebas válidas de tal manera que el Congreso decide no vacar al presidente Vizcarra en aquella sí. oportunidad. Eso hace casi dos meses. Claro. Pero luego se comienza a filtrar una información que proviene de un ex ministro de Vizcarra, el señor Hernández, que fue ministro de Agricultura, sí. y según algunas informaciones periodísticas, no fue convocado por Vizcarra ya como ministro de Agricultura, pese a que fue ministro de Agricultura de PPK. Entonces, esa cosa no le agrada a Hernández, y Hernández, siendo que se ve envuelto en investigaciones fiscalas, fiscales, sí. decide contarle al fiscal que el presidente Vizcarra había recibido coimas cuando fue gobernador claro. de una región que acá en el Perú se llama Moquegua, y dice, miren, Vizcarra recibió un millón de dólares por una obra de irrigación y un millón trescientos mil dólares por un hospital en Moquegua, uh -huh. cuando fue gobernador regional de Moquegua. Esos, esas revelaciones ante la fiscalía se filtran y entonces nuevamente el Congreso inicia un proceso de vacancia contra Vizcarra, y en virtud a esos supuestos sobornos que Vizcarra Res, habría recibido cuando fue gobernador regional de Moquebo en el año 2014, es que este Congreso decide vacarlo. Esa es, uh -huh. diríamos, la historia apretadísima que les podríamos contar. Uh -huh. ¿Y detrás de eso qué, qué se puede leer, Lucho? ¿Qué intereses hay detrás de, de esta institución para finalmente designar a otro a otro presidente? ¿Qué intereses juegan? Ya, acá hay un partido que se llama Unión por el Perú y su líder está en la cárcel que se llama Antauro Humala. Antauro eh, quiere ya salir en libertad. Le faltan tres años para cumplir su condena, pero algunos juristas consideran que sí podría eh, presentar un habeas corpus para salir antes de libertad. Y también, aquí en el Perú existe la figura del indulto presidencial. Entonces, se especula que Antauro va a salir en libertad para ser candidato presidencial. Antauro es de ultra izquierda. Entonces, esa es una posibilidad, que Antauro salga en libertad. Eh, luego, que Esgar Alarcón, que es presidente de la Comisión de Fiscalización, que fue Contralor General de la República y tiene dos denuncias, también presentadas por la Fiscalía de la Nación, son denuncias constitucionales, continúe blindado y no se le juzgue como conviene. Luego también hay 68 congresistas que tienen procesos en la fiscalía, y a esos 68 parlamentarios les conviene que eso se frene, que en principio tienen inmunidad parlamentaria, entonces la idea es que continúen con esa inmunidad parlamentaria. Uh -huh. eh, lo otro, el otro tema, es que el actual Congreso está en capacidad de elegir a seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional. ¿Eso qué significa? Que si este Congreso, que ha tomado el poder ejecutivo también, nombra a los seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional, entonces coge un poder impresionante, porque el Tribunal Constitucional es el máximo decisor sobre eh, nuestra Carta Magna, sobre la interpretación de la Carta Magna. Y el otro motivo es que en estos momentos en el Perú tenemos un proyecto de ley que prohíbe más eh, creación de universidades, y muchos de los grupos políticos están detrás justamente de sacar más universidades en el Perú, porque hay muchos intereses económicos detrás de las universidades privadas también acá, entonces la intención es que justamente ayer jura a Merino, y hoy día la Comisión de Educación del Congreso se ha reunido justamente para ver la posibilidad de creación de más universidades en el Perú. Y cuando uno ve los proyectos de ley, cada partido de los que han vacado a Vizcarra está exigiendo la creación de una universidad. O sea, este es un negociado que pasa por lo económico y por lo jurídico, claro. fundamentalmente. ¿no? Mm -hmm. Además, con esto se podrían caer investigaciones que arrastran a 29 constructoras, algunas de ellas transnacionales, que están en un problema judicial muy serio, aquí en el Perú se les llama el club de la construcción, porque se repartían las obras públicas a diestra y siniestra. Esa investigación también se podría caer. Entonces, por eso es que la gente está indignada ...y está saliendo a las calles en diferentes regiones del país. ¿no? Uh -huh. Lucho, estamos en comunicación con Lucho Lozada... ...que es periodista de Radio Cutibalú, allá en Perú. Lucho, nos estamos quedando sin tiempo al cierre de esta edición. Queremos agradecerte la comunicación muy brevemente... ...entender los tiempos radiales qué es lo que podemos esperar... ...para los próximos días y desde tu perspectiva... ...y el conocimiento que, que tenés justamente como colega de Perú... ¿Qué es lo ideal para Perú en este momento? Que el presidente Vizcarra concluya su mandato, le falta poco tiempo para concluir, las elecciones son el 11 de abril y hay un temor de que el nuevo presidente, aun cuando ha prometido que las va a respetar en la fecha, nosotros no creemos verdaderamente que las respete, ya se inventarán eh, argumentos para postergar las elecciones, acuérdense de nosotros, y lo que se necesita en el Perú es que Vizcarra concluya su mandato, porque hay garantía de convocatoria de elecciones, y que luego, al día siguiente de terminar su mandato, eh, comience la investigación contra él, y si se tiene que ir a la cárcel, pues que se vaya a la cárcel, pero mm. hemos caído nuevamente en una mafia de la derecha del Perú. Ya en el 90 Fujimori, un ultraderechista, copó todos los estamentos gubernamentales y ahora estamos casi casi ante la misma figura. Otra vez la derecha y su mafia empresarial se ha tomado el poder. ¿no? Lucho, queremos agradecerte la comunicación. Seguro, seguro... Vamos a seguir de cerca este tema y vamos a volver a charlar en otra oportunidad. Te agradecemos. Gracias, gracias, gracias. Suerte. Chao, chao, chao. Chao, hasta, hasta luego. luego.